Bienvenidos a otro capítulo más de La Tripa. Este platillo es muy importante para mí. Va a ser unas albóndigas al chipotle con arroz blanco y tortilla tatemada. Mi mamá nunca cocinó. Fue esta mujer que se divorció eh, en los noventas, los ¿no? Eh, estas revolucionarias. Entonces, para mi mamá cocinar no era algo chido, sino era una cosa de opresión. Y lo único que se va a cocinar era estas albóndigas al chipotle. Mi mamá hace poco ¿no? le, le, le diagnosticaron Alzheimer. Entonces mucho del por qué quiero eh, esta receta y es muy importante para mí es que si ella la olvida, quiero que todo el mundo la recuerde. Entonces empezamos. Voy a agarrar unos hermosos jitomatitos. Y vamos a cortarlos en cuartos. Agarramos un cuartito de cebolla. Cuando vayan a hacer solo cuartos, partan a la mitad de acuerdo a sus polos. Y de nuevo, la vamos a cortar. Aquí es donde sale el rabo, aquí es donde están las raíces. Entonces, cortaríamos de donde está el rabo, sin cortar de donde están las raíces. Y si se dan cuenta, hay unas líneas. Entonces, si yo sigo esas mismas líneas, y después lo volteo en automático, en cuadritos. ¿Qué pasa cuando lo hacemos de forma de abuelita? No, no sé si se ponen de las abuelitas que era como 1, 2, 3, 4, 5, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Y después queremos empezar a picar de entrada, pues como ven, se empieza a destrozar todo. Y lo siguiente es que cuando lo quiero empezar a picar, no se pica de forma, de forma igual. Y esto desjuga la cebolla. Tenemos jitomate, cebolla y ajo que es lo que vamos a tatemar en nuestro sartén con unos tres y tomatitos es más que suficiente y le vamos a aventar unos cuantos ajos y vamos a dejar a tatemar tatemar no es quemar lo que estoy haciendo es que las azúcares que tienen las verduras se cosan y se caramelicen un poco y eso va a cambiar el sabor mientras tanto vamos a hacer nuestra carne aquí estoy poniendo 100% molida de res pan molido vamos a intentar amalgamar la carne y esto va a hacer que esté una albóniga un poco más compacta Le vamos a agregar un poco de sal pimienta y un poco de perejil. dejamos los dedos de esta forma este es el que va controlando estos dos y este dedo es el que me controla dónde está el cuchillo y cómo no cortarme. Ese sonido que está sonando atrás significa que los jugos de nuestro jitomate están desapareciendo, no sé, ya están saliendo y empieza a tatemarse. Esto lo vamos a agregar a nuestra mezcla. El tacto es importante siempre. El tacto nos ayuda a no solo mayugarlo sino a incorporar ¿no? voy a agregarle un poquito de aceite aceite de oliva y voy a volver a incorporar ¿no? si se dan cuenta ya hace grumos la carne ¿no? eso significa que el huevo y el pan molido están haciendo un amalgame completo entonces empezamos con el arroz el arroz hay que hacerle algo antes que es Lavarlo. Entonces le voy a agregar tanta agua hasta que empiece a quedar todo el almidón que lleva adentro Cuando deje sacar el almidón, lo vamos a poder eh, empezar a hervir. Si se dan cuenta, el agua, cada vez que lo empiezo a revolver, empieza a ser más blancuzca. Voy a colar y otra vez voy a, a lavar. Yo creo que va a ser un total unas tres veces. Voy a repetir el proceso. Lo sigo limpiando un poco para que el agua ya no salga blanca. Y eso significa que ya el almidón se le fue por completo. Aquí vamos a ver cómo quedó nuestro nuestros jitomates. ¿no? Si se dan cuenta ya tienen varios puntos bronceados. Eso me indica que ya está. Vamos a vertir el arroz que tenemos aquí. Por cada taza de arroz van... 2 de agua. Yo ocupé esta medida. Por el tamaño de la olla, acabé poniéndole dos tazas de arroz, entonces pues le tengo que poner 4 de agua. A esto le vamos a agregar una ramita de cilantro y tres dientecitos de agua. Ahora le voy a agregar la sal. Lo vamos a tapar cuando ya esté fuego alto. Hay que dejar que hierva. Una vez que hierva, bajamos la temperatura. Una vez que ya no haya agua, apagamos. Una vez que ya está tomado. Nuestros jitomatitos. Los vamos a aventar por acá. Le vamos a agregar uno o dos chiles chipotles de acuerdo a como se les antoje. Mi cebolla picada se la vamos a echar. No mucha, solo un poco. Y la técnica es agarro un poco de aceite. Lo unto en todas mis manos. Y empiezo a hacer bolitas. Intentémosla hacer todas del mismo tamaño, que todos se caben cociendo al mismo tiempo. En nuestra olla vamos a echarle aceitito Vamos a ir poniendo... Es el ruido que quiero que se escuche siempre. Lo que le va a seguir al sellado... Basta que ya la pongamos a servir. Para mí es importante el sellado porque así la carne no se juega tantísimo. Y vamos a agregar nuestro licuadito. Esto lo vamos a dejar nunca menos de media hora. Porque la reacción de Millard nos dice que si dejamos azúcares y proteínas a más de 170 grados centígrados por más de media hora, Hace que las azúcares y las proteínas se rompan y se unan en un nuevo sabor. Vas a ver a albóndigas, ¿no? Porque se está mezclando todo junto. Solo es paciencia. La cocina lenta sabe siempre mejor. Ahora voy a checar el arroz. Lo voy a dejar así mientras nuestras albóndigas están cociendo, ¿no? Logran ver cómo cambió el color. Eso habla que estuvo el tiempo suficiente cociéndose. Aquí... Si se dieron cuenta, nunca le eché sal. ¿Por qué? Porque ahorita empieza la sal. Entonces, lo voy a regresar al fuego. Y ese es el momento de empezar a sazonar. Porque primero quise entender dónde estaban los sabores que me generó. Y entonces ahora lo único que voy a hacer es reafirmarlos. No está nada. Está brutal. Muy bien. Entonces, lo que vamos a hacer es... Momento de servirlo. Voy a agregar el caldito. Mira. Mi mamá no sabía manejar el comal. Entonces lo único que hacía era dejar la, la, la lumbre puesta. Prendía la estufa. Ponía las tortillas. Y dejaba dos o tres directo al fuego. Se habla mucho del umami, el umami es el quinto sabor, y el umami no es más que glutamatos monosódicos. Parte de tener glutamatos monosódicos es justo carboncito, o sea, esta, esta cosa quemada, por eso lo dejamos tatemando antes. Eso es glutamato monosódico, natural, es umami. Son tú te servías? entonces ya con este proceso ya la cortas y empiezas o te haces un taco entero o la rompes y empiezas a comértelo como Dios manda rey ah, un poco mm. sí sabor a mamá Delicioso. Este platillo no es fancy, pero. qué bien sabe, cabrón? Bueno, pues muchas gracias por haber visto este episodio. Para mí es bien importante eh, esta receta, ¿no? Es, es bien hermosa. Bueno, yo soy Alberto Harvey y esto fue un episodio más de La tripa. Muchísimas gracias y buenas noches. Estamos en Chilotol. Síganos y de verdad nos encantaría compartir momentos con ustedes. Muchas gracias.